Bueno, pues eh, Danchu, que Kaiso. está bueno, muchas gracias por, por venir, que ya sé que además has tenido un día complicado que vienes de Madrid, ¿no? Y siempre con un montón de, de proyectos. Así que nada, pues muchas gracias por dedicarnos este, bueno. este ratito para, para, poder hablar, ¿no? de feminismo y desde una posición, pues desde, desde Bilbao. Pues pensando en, en qué íbamos a estar hoy aquí, empecé a pensar, a ver, desde, desde cuándo nos conocíamos, y tú no te, no te acordarás, pero me diste una charla, un curso de cómo hablar en público, que era para ONGs, en la bolsa, hace un montón de años. Madre mía. Sí, sí. sí. Y, sí y hay muchas cosas y claves que me diste es que todavía me acuerdo, así que bueno, espero aplicarlas hoy. Ah, no pues sé. mira, qué guay. Sí, pero luego recordaba también, ¿no?, de buscar en el blog de Factorial y la, las colores, alumnas que me gustan mucho, o luego pues después ¿no? la, la tuerca o en pícara ¿no? la, la lo o, eh, eh, o los, los artículos, que, por ejemplo, los de, las críticas de películas que tanto me gustan, o, o algunos otros también que, que igual el tema no, es, no parece interesante pero ¿no? luego consigues darle la, la perspectiva así feminista aunque el, el tema no lo, no lo parezca. Bueno, como hacías, que ¿no?, de tertuliana, que también a veces, que... que también eran temas que ¿y esto cómo lo va a conseguir? Pues, sí, bueno, sí. y sigues haciendo para... Eh para situar, pero bueno, también, eh, también tu faceta de directora de, de documentales, dj, bueno, de todo, pero, pero, pero sobre todo ¿no? Pues eh, haber compartido compartir contigo el espacio en la, en la mesa de, de feminismo de, de alternativa, que yo creo que es un sitio donde yo por lo menos, bueno, pues he aprendido mucho y también hemos podido hacer proyectos interesantes, algunos más serios, otros desde, ¿no? desde un punto de vista más festivo, incluso nos hemos animado con alguna performance y con... <risa> que nos lo hemos pasado fenomenal. Bueno, pues, pues nada, pues eh, yo creo que ahora lo que me toca es hablar de, de Bilbao y entonces hablábamos de, de espacios eh, feministas en, en Bilbao, ¿no? Y que termina de nuevo otra legislatura en la que se ha hablado mucho de, de que no hay una casa de las mujeres, esa reivindicación histórica del movimiento feminista, esta legislatura igual se ha hablado un poco más que otras, también muy, muy bueno, impulsado por EH Bildu, y por supuesto por el movimiento feminista, pero, pero otra vez de nuevo estamos sin, sin conseguirlo. Estuvimos hace, hace poco en esto de ¿no? en la campaña en Arregorriaga, eh, visitando la Mienea. Y, y bueno, eso es la casa de las mujeres que han, que han impulsado desde Echevildo y la verdad que, que, que daba mucha envidia, ¿no? Ese espacio tan, tan bonito, todas las posibilidades que dan y, y eso, y, y, y bueno, y no, hay que, y no hay que ir solo aquí a los pueblos cercanos, porque también es verdad que decimos que en Bilbao no tenemos, pero es verdad que en Donosti sí hay, en Gastei sí hay, en Iruña sí hay, ¿no? Y sin embargo, pues parece que el, que el PNV de Bilbao eh, lo sigue viendo imposible y sigue viendo muchos muchos problemas. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué quieres comentar sobre esto? Pues es que a mí me parece terrible, ¿no? Yo creo que desde el movimiento feminista lo hemos aprovechado todas las oportunidades que hemos tenido para, para protestar por algo que además es un poco incomprensible, porque hay eh, casas de las mujeres en prácticamente todos los municipios más o menos grandes de, de la comunidad autónoma. Eh, en Bilbao hay un movimiento feminista potentísimo con una... Eh, trayectoria de trabajo y, una, o sea, y que hay relevo. Quiero decir que el movimiento feminista en Bilbao, como se ve en las calles, es muy potente. Sí. Es una reivindicación que se lleva haciendo muchísimos años y que se encuentra además un poco ni siquiera con una negativa abierta, aunque creo que la tienen, pero como un poco siempre como de, bueno, ya haremos y tal. Y a mí me parece bastante tremendo que un municipio como Bilbao no tenga un espacio, porque eso yo creo que hemos aprendido. Eh, que el espacio físico, un espacio donde ir, bien equipado, donde poder estar, que sea de referencia, es fundamental porque hay muchas mujeres que no tienen muy claro, no acceden al, a los espacios de movimiento feminista así tan sencillo, ¿no? O para que sea referencial para las que tienen claro que quieren, que tienen, necesitan conectar con el feminismo, pero no tienen muy claro cómo, para las formaciones, para las reuniones, para todo en general, ¿no? Es un el espacio físico no es solo una necesidad práctica, sino también que es estratégica, porque pues, se generan, allí te encuentras, se generan redes... Y entonces, yo creo, es que es una... O sea, no, no he escuchado nunca una explicación al respecto, siempre son como dar largas, pero es que creo que no habría una explicación que argumente que Bilbao, el municipio más grande de la comunidad autónoma, con un movimiento feminista cañerísimo, que sigue súper vivo y que, y que está en las calles todo el tiempo, y que no tenga una casa de las mujeres. Es. O sea, es que es incomprensible. Es que tendría que ser una reivindicación de la ciudadanía, vamos, a mí me parece sí, clave. Sí, yo creo que además eh, además de la Casa de, de las Mujeres es verdad que estamos haciendo ¿no? ahora en la, en la campaña, visitando diferentes barrios y estando con diferentes asociaciones y, y es una reivindicación, por ejemplo, la Casa de las Mujeres que me lo ha dicho también personas que ni siquiera son parte activa del movimiento feminista y, y vamos, y, o, hombres, bueno, o sea, yo creo que es una reivindicación que sí es que se ve claramente porque es verdad que no hay espacio ...donde reunirse ¿no? Y no solo para la Casa de las Mujeres... ...sino no hay lugares donde estos movimientos sociales... ...tan ricos que tenemos... se ...les pueda impulsar, favorecer... ...o simplemente no entorpecer ¿no? La verdad que dejar hacer su, su trabajo... Y, ...y bueno en relación a esto... ...tenéis ahora un proyecto muy, muy bonito ¿no? La Sinsorga como espacio también... ...que servirá de, de encuentro para poder... Eh, ...bueno espacio también de formación... ...también tenéis pensado hacer un bar... ...bueno... Sí, bueno, nosotras, Andrea y yo, hemos tenido hace muchos años ya la, un poco la fantasía de, de abrir un espacio que pudiera ser de ocio, de reflexión, cultura, etcétera, y que también estuviera vinculado con... que tuviera una parte de Tasca, ¿no?, porque somos nosotras muy tarneras. Y entonces habíamos mirado varios espacios ya, o sea, en su día estuvimos mirando el antiguo Sildavia... Eh, algunos otros locales más, y cuando vimos la antigua tienda de vestidos de novia de la calle Arascao, eh, que es un edificio precioso, de principios del siglo XX, como muy especial, lo simbólico que tenía de haber sido una tienda de claro. vestidos de novia, pues ahí nos lanzamos, invitamos a un montón de gente amiga que nos disuadiera, pero en plan arquitectas, gente que está en hostelería, como gente un poco cabal y que tenía experiencia en, en todo lo que hace falta que se va a mezclar ahí, y nadie nos disuadió y llevamos un año con la, el papeleo, la burocracia, las reformas, tal. Y está siendo largo, pero es que va a ser un espacio, va a ser muy bonito y, y yo creo que bastante único. Y pensamos que bastante necesario, porque en Bilbao, aunque parezca mentira, la oferta cultural al margen de lo institucional no es, tan, no es tanta. Yo te podría decir, hay, seguro que conoces tú también un montón de sitios donde hay muchas salas alternativas, espacios, tal, en Bilbao, los, los que hay los exprimimos y eso uh -huh, significa uh -huh. que hay sitio para más, ¿no? Entonces, bueno, nosotras queríamos generar un espacio donde se pudiera, un sitio donde las, las feministas y la gente concienciada en torno al feminismo pudiera ir sin quedar. Esta yeah, típica cosa bien. de, ¿no? Donde sí. puedes ir sin quedar porque sabes que te vas a encontrar a alguien que tuviera también una parte de, de poder hacer una oferta cultural porque está clarísimo que estamos en un momento en el que entre escritoras, bercholaris, eh, monologuistas, eh, gente que hace podcast, hay, o sea, ahora mismo estamos en un momento de producción intelectual pero también cultural, feminista, como nunca antes se ha conocido y cantantes y de todo y entonces pues queríamos tener un pequeño espacio donde poder hacer que vengan a visitarnos las que ya son un poco conocidas para, para que puedan acceder a ellas todo el mundo, pero también las que están más empezando y así. ¿no? Entonces vamos a tener un garito, una entreplanta que tiene una tienda con productos hechos por colectivos o por personas feministas, ilustraciones, camisetas, imanes, eh, cada vez hay más cosas también, de, un poco de merchan feminista que podríamos llamar. Y haremos también, en la otra planta tenemos para hacer... Es, bueno, espectáculos, ¿no?, porque es un sitio pequeñito y que no se puede hacer mucho ruido, pero como presentaciones de libros, charlas, podcasts monólogos, acústicos, poesía, un poco de todo, Bercho cholaricha. Y luego arriba tiene un espacio para las socias, porque nosotras también, fíjate que en Euskal Herria hay toda esta tradición, a mi entender, nefasta de los chocos y las sociedades y tal, no esos espacios donde los hombres se juntan y hablan de sus cosas que... Bueno, no me interesa, pero seguramente serán totalmente intrascendentes. Y nosotras, sin embargo, no tenemos muchos sitios donde juntarnos en torno al ocio. Nos juntamos en, ¿no? en espacios donde seguramente estamos haciendo algo, o formándonos o haciendo cerámica. Y aquí la idea es también podernos juntar en torno al estar allí y estar en el ocio. Y también que haya organizaciones de Bilbao que puedan tener un espacio donde de juntarse, sobre todo las que no acceden a a los espacios institucionales, porque para pedir una sala en un centro sí, cívico tienes que ser una asociación, con tu registro en el, en el registro de asociaciones y tal, y pues hay gente que no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos hacer un poco ese... un espacio multiusos donde te puedas tomar un café, te puedas tomar algo, te puedas comer algo vegano vegetariano agroecológico, que vamos a hacer con las compañeras de Sustraya, que es una cooperativa, uh -huh. como un sitio donde cualquier persona que le interese la cultura feminista lo que quiera que sea eso, pues pueda participar como, como espectadora, como alguien que propone algo, y sí, la verdad es que tenemos muchas ganas, queremos también probar, nosotras tenemos una idea de unas necesidades, entiendo que luego cuando se abra uh -huh. veremos, pero la verdad es que la gente está ya bastante... hemos generado mucha expectación, no era nuestra intención, <risa> pero yo espero que para, para junio ya abriremos. Para junio ya, qué bien. Llego con muchas ganas. de a si vas a inaugurarlo como alcaldesa. ¿no? Bueno, oye, un... Estás invitadísima. Como, como humana, estás invitadísima. Como alcaldesa te ponemos una es tijera, una... una banda y todo. Fenomenal. Sí. Vale, pues eh, hablábamos de todos estos ¿no? avances y todo este... Eh, bueno, Bilbao que decimos que a veces está en, ¿no? en ebullición con tantas eh, asociaciones, pero me temo que también ha tenido otra parte ¿no? negativa con esos eh, ataques que recordábamos también a la, la sede, de, de, ¿no?, de Pícara y de, y de, y de Factoría Lila, con esas, con esas pintadas que fueron más de una vez. También es verdad que después vino una, yo creo, una ola de solidaridad, aunque el trabajo, eso no, no os lo quita nadie. Y, y, y también recuerdo que en aquel momento, ¿no?, tú comentaste eh, que esos ataques, más allá de lo simbólico, pues que, que también eh, servían para allanar para el camino a unos ataques más, eh, más físicos, ¿no? porque no solo eh, suponían, al final estamos hablando de un medio de, de participación, un medio de expresión, y no solo suponían coartar esa libertad o desincentivar que, que otras participaran, sino también era una forma de mandar un mensaje ¿no? a aquellas que, que se atreven y a aquellas que, que, que, dan, que dan la cara. ¿no? Y, y, y me temo que luego también tú los, bueno, tuviste que sufrir en, en, en, primera, en primera persona ¿no? un ataque lesbófobo y que también bueno, pues con una afectación vital. Y, y luego todo lo que tiene que ver con, con la violencia en redes sociales, que, que, que a veces parece que, que yo estoy todavía aprendiendo a adentrarme en ese espacio y por supuesto no tengo tantos seguidores ni tengo estos, estos problemas, pero, pero sí que, ¿no? que esa violencia no es una violencia virtual y que es una violencia muy real y, y, que, tiene, y que tiene un impacto ¿no? muy real y muy físico y muy en la cotidianidad. Sí, es que yo creo que desgraciadamente las feministas estamos teniendo que desarrollar herramientas para analizar las violencias que no son consideradas tales por la sociedad en la que vivimos la mayoría de las veces porque muchas veces la violencia cuando se ejerce contra las mujeres parece lo normal, ¿no? el estado natural de las cosas y entonces eh, pues yo creo que en realidad todas las violencias políticas siempre empiezan por cosas de baja intensidad ¿no? y por generar un discurso que deshumanice, que señale, que ridiculice, que humille que haga ver a, la, a las personas a las que se dirige como, como de segunda o así, ¿no? Y entonces, pues en, en lo que empezó en las redes sociales, eh, yo creo que, aparte de como dice Andrea Momoitio, que la violencia digital solo tiene de, de digital el canal, pero es violencia real, que te, que te afecta, que te genera problemas de salud mental, pero también de, de, to, de la salud en general, que asusta, que disuade, tal. Pero luego también que genera un caldo, un caldo de cultivo en el que si hay una costumbre, o sea, si se generaliza que decenas de miles de personas, incluidos cargos institucionales electos, insulten a las mujeres, se las llamen putas, gordas, bolleras, que le, las ridiculicen, etcétera, pues al final se genera una, una situación en la que eso parece... se naturaliza, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, pues lo de las pintadas las pintadas y otras cosas que han pasado que, como las hemos neutralizado a tiempo, no, no han trascendido, al final son manifestaciones de la misma violencia, que es que cada día insulten constantemente a la mayoría de las mujeres que tenemos una visibilidad en el feminismo. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos aprendiendo mucho. Está bastante claro que hay una necesidad eh, pero, pero urgente de, de hacer autodefensa feminista colectiva también en las redes. Creo que es muy importante que las instituciones también se pongan al día con esto, porque... Bueno, pues yo puedo, podría contar episodios verdaderamente surrealistas de lo que supone ir a una comisaría de la Archaña a contar que te acosan en Twitter. Yo he tenido que deletrear la palabra Twitter a un responsable de delitos informáticos, imagínate, de ahí para arriba. Entonces, pero también como entender... O sea, yo creo que el trabajo de las feministas históricamente han sido reivindicar nuestros derechos, pero también eh, señalar como violencia algo que se consideraba normal, eh, conceptualizarlo y, y desarrollar las herramientas para combatirlo. Empezó con la violencia de género, a, está continuando con la violencia sexual y yo creo que ahora estamos entendiendo la importancia de combatir de manera colectiva y desde la autodefensa la violencia en las redes, ¿no? Porque genera un discurso y, y el discurso es siempre la, la primera fase para la violencia política, ¿no? Entonces, bueno, yo por un lado veo muchas que se han retirado, sobre todo de Twitter, que es el sitio donde yo mejor me lo paso habitualmente, porque es donde tengo más visibilidad, pero también es como el más terrible por el tipo de perfiles y el tipo de, de comentarios que hay. Veo muchas que se han ido, pero también veo muchas que ya hablamos desde el humor, pero que estamos perdiendo el tabú de... de poner sobre la mesa la posibilidad de empezar a responder no con la misma moneda porque no es nuestra intención pero empezar a responder y a que la impunidad se acabe y si no es a través de los medios legales pues igual habrá que generar estrategias de autodefensa ¿no? como hay muchas mujeres a lo largo del, del planeta haciendo ¿no? Entonces, yo siento que he aprendido mucho, siento que he sentido el apoyo y, la, y, y, ¿no? y el sostén de de las otras, del movimiento feminista, que, es solo, que en realidad van a por mí y a por otras, porque ponemos la cara y el cuerpo, pero también yo esto de ladra luego cabalgamos no me vale, porque me ladran a mí, entonces vamos sí. a cabalgar sin que nos ladren, o a hacer todo lo posible, ¿no? Pero bueno, pues ya sabíamos que esto de poner el cuerpo, yo creo que no sé si teníamos claro hasta qué punto era literal, pero bueno, no he conocido a ninguna feminista que se haya retirado porque... Era difícil, ya lo sabemos, pero bueno, pues se supone que nos compensa. Pues sí, ¿no? a ver si entre todas conseguimos por lo menos parar eso y en el camino repartir ese, ese peso lo más, lo más posible para quienes no hacéis esa, esa, esa labor y conseguís esa, esa visibilidad. Bueno, y ahora centrándonos en la parte más, más electoral que me tiene estos días, ¿no? así como muy ocupada. <ríe> es verdad que, que yo creo que cada vez más muchos partidos políticos y, y muchos políticos y políticas de, dicen que son feministas. Y, y es verdad que si repasamos pues eh, programas o. Eh, bueno pues sí, le, diferentes instrumentos que se generan desde los partidos políticos y que figuran cada vez más conceptos muy legados al feminismo, ¿no? desde cuidados, empoderamiento, bueno, terminología así. Y, y, y esto, bueno, quería una reflexión sobre la gobernanza feminista. ¿Crees que de verdad, eh, con toda esta terminología que empezamos a escuchar en los programas y estas autodeclaraciones ¿no? de decir que, ¿no? que son feministas, de verdad estamos avanzando en una gobernanza feminista? Bueno, me, me suena demasiado utópico e ideal lo de gobernanza feminista, pero yo creo que es evidente el, la influencia del feminismo y de las feministas en, los, en algunos partidos políticos que, se considera, que son de izquierdas. En algunos que se consideran de izquierdas y se consideran feministas, no, pero en otros sí. Y creo que esto es algo que yo siempre he dicho que, a las, mujeres que militan en, en, a las feministas que militan en espacios mixtos habría que hacerles un monumento. Y creo que, ta, que va también por las mujeres que militan en, en partidos políticos mixtos, ¿no? Porque así una pelea, pues bueno, muchas veces no, incluso a veces no demasiado bien vista porque el feminismo por definición es un movimiento antisistema y por tanto el feminismo que se considera institucional o que tiene aspiraciones institucionales para mí tiene que ser un poco como, la, ¿no? pues como algo subalterno al feminismo autónomo eh, que, va, que lucha contra el sistema. Pero yo creo que es evidente. o sea Yo veo discursos, perfiles, programas, medidas, cuestiones que hace no tantos años, es que no creo que más de 10, eran impensables. O sea... Hay partidos que no se enteran de nada, hay otros que solo no se han enterado del, como del, del soniquete, pero, que no, pero yo creo que hay parti, los partidos que tienen una apuesta de izquierda tienen una, o sea, han tenido que hacer una revisión y de hecho yo veo a señoros de izquierdas, a algunos poniéndose mucho las pilas y otros un poco estupefactos, pero entendiendo sí, sí, sí. que esto no tiene marcha atrás, que no se va a poder hacer política, no sin mujeres, que algunos fue un poco así como en la cooperación, cuando en los 90 hablábamos sí. de las mujeres, ¿no? que el mundo de la cooperación descubrió a las mujeres en los 90, en el, pues no es política con mujeres, ni siquiera política para las mujeres, sino política feminista que ponga en el centro, no solo los cuidados, sino de cómo se reparte el trabajo doméstico, por qué las profesiones eh, feminizadas están precarizadas, qué coño pasa con las empleadas de hogar, que hay que abolir el trabajo doméstico interno, que no se puede no hablar de trabajo sexual en un partido político, que hay que tener medidas... O sea, quiero decir hay un, o sea, yo creo que esto ya, quien no se haya enterado va a, va a quedarse muy fuera, ¿no? porque además yo creo que las... Las feministas igual en muchos espacios, pero por ejemplo en, en Euskal Herria hemos vivido mucho esto de primero la lucha principal y luego la nuestra, ¿no? porque como había luchas principales que parecían más importantes, pero yo creo que hemos aprendido y a las más jóvenes esto ya no les pilla, no, no, no, o sea, no les, no les van a, a, a convencer de esto, ¿no? de que no, es que son todas las luchas al mismo nivel y esto no es solo un lema. Y de que si no se hace política feminista, se hace política patriarcal. Y que si el proyecto de Euskal Herria, independiente, republicana, etcétera, etcétera, pero no es feminista, pues vamos a, a tener la misma mierda patriarcal, ¿no? Y que para nosotras esto es fundamental y es vital en el sentido literal de la palabra. yo creo que lo hemos entendido. Y que, la, y que me gustaría pensar que la gente abandona sus ortodoxias o sus convencimientos políticos si no, le, si no le responden. Y yo creo que igual no es justo inmediato, pero creo que a corto plazo esto se va a notar muchísimo. Porque es que somos la mitad de la gente, que hay gente que todavía nos ha enterado, es que somos la mitad de la gente, también la mitad del electorado. O sea que yo esto sí que creo que, que se va a notar. Sí, yo creo que también, no, hablando de, de H. Bildu, creo que en los últimos años ha dado un paso eh, importante ¿no? con la Secretaría de Feminismos, el espacio no, Macumengunea, ese espacio de Asamblea de, de Mujeres, bueno, etcétera, etcétera, y, y lo que tú dices, es solo cuestión de, de seguir profundizando ¿no? y seguir manteniendo esa, esa tensión. Y, y más allá de eso, es verdad que ahora que estamos en, en elecciones, eh, pues cada vez hay más eh, candidatos, y cabezas de lista que, que son mujeres, creo que cada vez más es más difícil ver esas imágenes de cargos en donde todos eran hombres o, o, o casi todos y, y creo que en estas, que en estas elecciones pues bueno, eso se, se empieza a ver de cara a la candidatura de, de, de Bilbao, pues de, los, de los partidos digamos, con, con opciones de, de tener representación, pues, pues solo hay uno, el actual alcalde de aborto que, que se presenta y el resto eh, pues somos mujeres no allí eh... Hay un cambio que, bueno, ya hablaremos si es eh, suficiente o no. Eh, también tú tienes experiencia en estos, en estos procesos, ¿no? En 2015 <risa> estuviste de, de candidata al, al Senado eh, por Vizcaya de, de H. Bildu y, y ya te tocó también vivir una campaña intensa desde, desde dentro, una campaña en la que no sé cuál será tu experiencia, pero el resto por lo menos nos lo pasamos muy bien y fue una campaña muy intensa y, y que yo creo, que, que, bueno, que le dio la vuelta y que supo cambiar muchas, muchos conceptos que teníamos propios de cómo se hace una campaña o qué es una campaña. Entonces, bueno no sé cómo has visto este cambio, si de verdad te parece un cambio o, o, o cómo, has, cómo has visto este, este cambio en estas elecciones. Bueno, yo es que veo, y una de las cosas que pasó en 2015, que yo creo que fue la primera vez que había muchos hombres que entendían que poner a mujeres al frente en política no es un acto estético. Y que si tú pones a una mujer, o a do, en este caso, dos mujeres feministas al en, en frente de, la de, vamos, de, de las listas, eh, las cosas cambian. Y en esa campaña con Onincha, on el Onineta ese hashtag tan, hombre, yo creo que nos lo pasamos bien todo el mundo, excepto algunas, personas que, que tuvieron que entender en el momento que esto había, o sea, que era un cambio estructural, que no era un cambio solo de poner candidatas y que hablen de temas relacionados con el feminismo, sino que era un cambio estructural, que íbamos a cambiar desde relatos, no nosotras, nosotros estábamos ahí, pero nosotras veníamos de donde veníamos, teníamos el apoyo que teníamos y teníamos la trayectoria eh, de militancia y, y de calle que traíamos, ¿no? Y que habíamos venido a cambiar el lenguaje, esta cosa, ¿no?, que el... Eh, además, yo creo que nosotras hacíamos muchas veces referencia a esta cosa de la épica, ¿no? que es tan vasca y tan de la izquierda y tan que es la épica, ¿no? nos encanta. Bueno, pues la épica, el relato, las formas de comunicar, iban a cambiar. No era solo, ahora vienen dos mujeres y hablan de feminismo, iban a cambiar muchas cosas. Y yo creo que, de hecho, result o sea, la, la, las consecuencias de esos cambios, que nosotras mismas éramos una consecuencia del cambio, ¿eh? Uh -huh del cambio que estaba viendo en la calle, del cambio que estaba viendo en, en la coalición. Y yo creo que también ahí hubo mucha gente que entendió, madre mía, si es que esto resulta que no es nada pasajero ni, ni residual, ¿no? sino que hay que hablar de feminismo. Y yo me encontraba con la mayoría de las mujeres con las que me encontraba, que estaban encantadas, y algunos hombres también, y otros estaban un poco flipando de, pero ¿cómo? ¿pero esto? O sea, desde cómo usábamos el humor hasta cómo hablábamos de nuestros cuerpos... Porque esto lo personal es político, todo el mundo lo ha escuchado, pero solo las, yo creo que las feministas sabemos eh, lo que significa, ¿no? Y significa que hay que hablar de corporalidades, de afectos, de, y no solo lo público es lo de la calle, lo colectivo, lo, sino que yo creo que ahí hubo un, una, un planteamiento que fue también, por, había mucha espontaneidad también a los de comunicaciones, teníamos locos, porque además hicimos como muy buenas migas y las dos tenemos muchas tablas, entonces yeah. hacíamos muchas cosas que les, que les descolocaban un montón, ¿no? Y yo creo que de ahí, o sea, nosotras éramos la, la prueba de que las cosas están cambiando y yo creo que a partir de ahí las a siguieron cambiando mucho. Yo veo... Yo sigo pensando que poner una mujer al frente de una candidatura no cambia nada, si esa mujer no está... Eh, no es una apuesta política el ponerla ahí, sino que es una medida electoralista y si no es una, una persona a la que se le va a dar eh, poder, y si no es una persona feminista. Que para mí el feminismo es una práctica política. Te puedes haber leído todo, que seguramente tú te lo has leído, o te lo, puede, pero te lo puedes haber leído todo, o no es necesario que tú lo hayas leído, pero es una práctica política, es una postura ante la vida, es creer en el bien común, es creer en, todo, en los derechos humanos de todos los cuerpos. O sea, y eso, claro que cambia. Y una persona que se considera de izquierdas, pero es que esto ya lo decía Rosa Luxemburgo, que nunca sé decir la frase correcta, pero que decía que no se puede ser de izquierdas sin ser feminista y que no se puede ser feminista sin ser de izquierdas. Y fíjate, esta señal ya que claro lo tenía. Entonces para mí sí están cambiando las cosas, es evidente, desde cómo se programa. Lo que pasa es que tú has dicho como ha sido tan fácil como... Yo creo que es lo contrario de fácil. O sea, estoy segura, porque lo sabemos tú y yo, que esto ha sido... El trabajo de, de muchas, pero a veces no tantas, poniendo el cuerpo para que se las escuche peleando, para que no se reproduzcan eh, lógicas patriarcales, para que en el día a día los comportamientos sean desde el feminismo. También no vale solo que pensemos cuántas horrescolas va a haber o si vamos a hacer tal, sino que en las asambleas no tiene que tener razón quien más grite. O sea, esto lo sabes tú igual que yo, que ser feminista cambia absolutamente todo, pero cambia especialmente la forma de hacer política y venimos de formas de hacer política en coyunturas muy complejas, donde hacía falta unas, ¿no? una seriedad, una, ¿no? como una cosa muy sólida, que es, igual esta metáfora solo funciona en mi cabeza, y ahora no va a ser menos sólido, pero hay que cambiar un poco los relatos. Y esto, pues hay gente que, que le cuesta verlo, pero es que yo creo que no queda otra, vamos. Sí, es verdad que hay como ¿no? no dejarse arrastrar por eso y no disfrazarse de, ¿no? de lo que uno no es, sino tratar de, de buscar los, es que los espacios. claro. Eso se nota, que te puedes poner la chapa morada o el lazo o una peineta, te puedes poner morada si quieres, pero se te nota, porque ser feminista se nota uh -huh. en, en la propuesta, en la forma, en cómo, te, en cómo te planteas, en el perfil de mujeres que, que eligen, ¿no? O sea... Hay perfiles de mujeres completamente vacíos que tienen... Eh, ¿No? O sea, que son from woman, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Y sin embargo, pues hay otros perfiles comprometidos, con calle, con... que no se van a dejar eh, decir lo que tienen que hacer. Yo me acuerdo, no sé si sería en esta sala en una muy parecida, que le dijimos, a nosotros no nos va a decir nadie lo que tenemos que decir, ¿eh? Y era como, ostras, ¿cuántas mujeres pueden decir eso y que no les digan, bueno, bonita, pues muchas gracias a la, fuera de aquí, ¿no? O sea... Y yo sí, creo porque que... Porque vosotras, además, creo que fuisteis la, las primeras que, que os elegimos, como se hace ahora, que es con votación, ¿no?, de la comunidad de... Claro, Haciendo. yo eso... Siempre, bueno, luego a posteriori siempre sabes que hubieras tomado decisiones más razonables, ¿no? Pero yo... A mí, aparte de, de la sorpresa, a mí me convenció totalmente que había sido elegida por las bases, que eso... Es una responsabilidad, pero también es como... Te quita... Porque, esto ya lo sabemos, que no era la primera propuesta, incluso de otras formaciones políticas, que era como, pero a mí cómo me vas a proponer que esté en otra formación política si yo estoy en Bildu. O sea, como... Pero que esta propuesta era de verdad. Uh -huh. Que no era para el rédito de lo que es ponga usted una feminista en su, en su lista. no Y, y eso es complicado o sea nosotras no lo pasamos bien pero también tuvimos que muchas caras de pero cómo pero era no no nosotras hemos venido aquí a, a que nadie nos diga lo que tenemos que hacer evidentemente sí esto sin no olvidar una que es un proyecto política, colectivo es una coalición sí. hay una gente que espera que hay un proyecto político o sea que no esto no es sí, mucha gente no es como trabajando si te detrás eso es es un proyecto es... colectivo pero pero que no hay un una utilización, ¿no? Una... Sí, pero cuando hablas no dejas de... ¿no? de claro, ser no, y que eso se nota, que es que hay, bueno, tenemos un montón de ejemplos de mujeres que han estado en espacios de poder reproduciendo absolutamente la, la, las formas patriarcales, y no estoy hablando de Thatcher, ya. estoy hablando de gente mucho más cerca, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que se nota, vamos, yo, la gente no es tonta para nada. Uh -huh. Y, y por terminar con una pregunta así más de actualidad, eh, bueno, recientemente hemos vivido en el, en el Congreso ¿no? un episodio en donde se ha vuelto a reformar la ley que era conocida como la ley del solo sí es sí en el que han votado de manera conjunta el Partido Socialista, el PP y el, y el PNV. Y, y bueno, más allá de lo que supone esa reforma, a mí incluso me, me preocupa, no sé si más, pero bueno, por lo menos al mismo nivel, el debate que, que se ha generado ¿no? todos estos meses en torno, en torno a esa ley, en torno a la libertad sexual, en torno al significado del, del consentimiento y en torno a ese debate ¿no? que hemos pasado... Además de un extremo a otro, de, de parecer que decían que hacía falta un contrato para tener relaciones sexuales a eh, pasar a que iban a salir a la cárcel, de la cárcel ¿no? todo tipo de, de agresores sexuales y también esa es esa lectura perversa de que a mayor pena no mayor seguridad eh, obviando el resto de, de medidas que aplicaba la ley que tenían que ver si con aportar mayores derechos y una visión más victimológica y más centrado en, en la persona que, que había sido eh, agredida ¿no? y, y en ese en ese debate y en ese espacio pues pues también has estado muy presente ¿no? dando tu voz y, y tratando de poner un poco de de calma a un debate que, en, el que, en el que parecía que no, no era posible, ¿no? en un momento en el que parecía que no era eh, posible eh, razonar o, o hablar eh, con mayor tranquilidad de qué es lo que significa de verdad la libertad sexual y qué es lo que significa la violencia, la intimidación y otros conceptos que parecía que, que se habían entremezclado y bueno pues no sabemos qué, qué pasará en el futuro. Parece que en este momento ese debate, no sé si se ha apaciguado, por lo menos se le ha puesto un, un punto en este momento. Bueno, yo creo que una cosa... Han quedado claras dos cosas, yo pienso, en esta situación. ¿no? Una es cuáles son los partidos que están eh, comprometidos con las reivindicaciones del movimiento feminista. Que son todos los que, no han, votado, eh, a, o sea, los que han votado en contra de la reforma. Uh -huh. O, dicho al revés, los que han votado a favor de la reforma, se la suda, pero de una manera muy grande, las reivindicaciones del movimiento feminista. Porque está, no habían oído hablar del debate del consentimiento hasta hace dos años y ahora se sienten eh, capaces de, de contradecir al movimiento feminista lo que, lo que nos importa, lo que queremos, lo que es clave y lo que reivindicamos. No al de Euskal Herria ni al del Estado español global, porque estamos con este debate en todo el planeta y luego, para mí otra cosa que ha quedado clara también es eh, la capacidad de propaganda de, de, los, apara de los aparatos de, de este Estado español en el que nos toca convivir de momento que han decidido desmontar el principal avance feminista de, la, de los últimos años y lo han conseguido porque yo decía, jo, la gente no es tan tonta. Pues mira, a veces sí. Porque como hemos pasado de una semana queríamos meter a todos los hombres a la cárcel que sigue ¿no? esta, esta sensación de lo que tú decías, hay que llevar un contrato para follar, o ahora le dices algo a una en un ascensor y te metes a la cárcel. O puedes, con que una mujer, esto lo dijo hasta Johnny Depp, el día haciago para la Dios. cultura mundial y para Euskal Herria en particular, que le dieron el premio Donostia, ¿no? que con la palabra de una persona ya vale para destruirte la vida. Y estaba recogiendo el premio Donostia. ¿eh? Fíjate tú, lo destruía que tenía vida. Y entonces eh, hemos pasado de querer meter a todos a la cárcel a sacar a los violadores a la calle en una semana. Entonces es como, ostra, pues efectivamente hay una masa social, y lo llamo masa a propósito, que está dispuesta a creer lo que haga falta y a defender lo que haga falta con tal de que las feministas y las, las mujeres no consigamos los avances que reivindica para nosotras y desde nosotras el momento feminista. Y, y creo que es porque saben lo revolucionario que es eso. O sea, han entendido... Que si tenemos una ley en la que eh, nuestra palabra es suficiente para demostrar si queríamos tener una práctica sexual o no, madre mía de mi vida, ¿eh? Es decir, que nosotras sabemos si queremos tener una práctica o no y que no mentimos sobre ello, imagínate ya cre creer lo que pensábamos nosotras, que era que la persona con la que la queremos tener la vaya a entender o no. A mí esta gente que dice, no se entiende el consentimiento y es que la mayoría de las veces son hombres heterosexuales, lo entienden perfectamente cuando van a un bar gay, que se asustan, se ponen contra la pared y, hacen, y creen que todo el mundo les va a violar y la mayoría de las veces no les hacen ni caso porque no tienen ningún interés ni carisma seguramente. Pero quiero decir que hay un montón de hombres ahí sueltos que creen que no saben identificar cuando una mujer quiere tener una práctica sexual o no. Esta gente necesita ayuda inmediata. La gente necesita acompañamiento terapéutico, pedagogía o un gulag. Pero por, libremente por la calle así no se puede, no se puede ir. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha habido un sector muy grande, desafortunadamente demasiado grande, de la población, sobre todo masculina y sobre todo con poder, los medios de los grupos grandes de los medios de comunicación, algunos partidos y, y algunas mujeres dentro de algunos partidos que se vienen de izquierdas, que han decidido agarrarse a eso, a esa propaganda que estaba calando entre la gente para hacer electoralismo, con los derechos de las mujeres. Yo espero que las mujeres de esos tres partidos, del PSOE, del PP y del PNV, se lo, se lo cobren. El hecho de que han elegido votar en contra, porque a mí no me va a convencer nadie, ni ninguna politóloga, ni ninguna jueza, ni ninguna forense, ni ninguna medium ni ninguna nada, de que esto ha sido positivo. De derecho, evidentemente, sabes tú mucho más que yo, pero yo he intentado entender qué es lo que había pasado y parece que la adaptación... que no sé qué. O sea, hay como explicaciones jurídicas a lo que ha sucedido. ¿Es mentira lo del contador de casos? Es mentira, literal. Sí, sí. O sea, había un contador de casos con no sé cuántos casos ya de, de gente liberada, cuando todavía el Consejo General del Poder Judicial no había publicado ninguna ni una sola cifra oficial. O sea, que es mentira... Y, y luego parece ser que esto sí que tiene... O sea, que, que los posibles... O sea, y además que hay como una... Que tiene que ver con la, la intencionalidad del juez de querer aplicar la ley con el, con el sentido que tiene la ley o con otro. Pero todo lo demás... O sea, yo en lo jurídico no me voy a meter más, tanto, por mucho que nos hayamos hecho un máster todas en los últimos años. Pero que haya una, un ser humano que la vida le ha puesto de ministra de justicia que diga que la violencia se nota porque te quedan heridas es, yo creo que esa persona tiene muy pocas amigas o hablará con ellas de no sé de qué pero me parece increíble que un cuerpo leído como mujer sea capaz de reproducir esa frase con su boca decir que la violencia se nota porque te dejan heridas o sea, no tiene madre, no tiene hermanas no tiene, o no tiene capacidad para empatizar con lo que implica habitar un cuerpo leído como mujer en este mundo. Sí, una de las cosas que me preocupaba sobre todo este debate es que decía que las quienes han sido ¿no? a, eh, agredidas sexualmente o las posibles víctimas, que bueno, pues somos todas, ¿no? eh, que, que sientan que, que van a estar más desprotegidas. ¿No? O sea, ese sentimiento de, de inseguridad que todavía se, se acreciente, eh, que es lo que se quiso vender ¿no? con la con la con la ley y entonces que se incremente todavía esa, esa inseguridad pues bueno pues todavía me parecía uno de los uno, uno más no una de las consecuencias perniciosas de todo este debate descontrolado que ha habido y luego un paso atrás en una propuesta feminista que sí, es el punitivismo sí. es que a qué mujer le han convencido de que un agresor vaya a estar o que una pena sea de 15 años en vez de 12 la va a salvar a ella Sí, es, o sea, es o sea, para mí ha habido una... el aparato propagandístico se ha puesto en marcha para atacar a un avance de los derechos de las mujeres y ha conectado con un sector de la gente, pero lo que es, y tendremos que hacer más pedagogía y tendremos que hacer más autodefensa también, uh -huh. pero lo que es terrible es que haya habido partidos que se han agarrado como, como rapiña... A, esa, a, a ese caldo de cultivo de, ¿no? de... Ahora están todos en la calle. Y era, la semana pasada estaban todos en la cárcel. Ahora están los inocentes también. Ahora están todos en la calle. No un poco como los de el los Simpsons. Era tan rápido, el como sistema. los que iban con las antorchas <risa> sí. en los Simpsons. Pero es... Eh, para mí es una irresponsabilidad política imperdonable. O sea, el PP ha hecho lo que se espera de ellos. Siempre están en contra de todos los avances, especialmente de las mujeres, de las personas racializadas, o del colectivo LGTBIQ. El PSOE tendrán que ver qué hacen con su vida, porque lo que están haciendo en retrocesos de feminismo y de, de lucha del colectivo LGTBIQ, yo no entiendo cómo no está habiendo un fuego interno, metafórico, y el PNV, hombre, yo entiendo la... la el juego de, de estar constantemente jugando al póker, lo entiendo porque llevo desde que nací teniendo que, que observarlo, ¿no? pero hombre esto a mí me parece, es imperdonable o sea, es que estamos hablando de algo tan básico como creer que las mujeres somos sujetos y sujetas autónomas que no necesitamos la tutela de nadie que certifique una herida porque la tenemos, nosotras que la hemos vivido, porque nuestra palabra vale porque nuestra, nuestro deseo está a la altura de quien, de quien, con quien lo compartimos y que nuestro cuerpo es nuestro no un bien público y con esta reforma se la han saltado pero además de una manera que no creo que nadie supiera argumentarlo o sea, a mí me parece un Yo creo que lo van a pagar, confío, que lo van a pagar, porque es, es, o sea, es básico y además es eso, es una reivindicación del movimiento feminista en, en todo el mundo, o sea, es con lo que estamos peleando, con que... Sí, eso es así, ¿no? Y algunos de esos, como decías, esos conceptos que, que han quedado, como el punitivismo, que han quedado ahí latentes y que, y que claro, eh, podrán tener efectos posteriores, ¿no? Si no se trabaja o, o si no la Sí, eso. es que fíjate, el, el otro día hablábamos con amigas de la cuestión de El Salvador, ¿no? Que es los vídeos que ha grabado el gobierno de El Salvador a propósito, como propaganda, no sé si los has visto. No, no, los he visto. De las cárceles, la cárcel especial ah, que han hecho sí, para Mareros. Sí, sí, sí, eso sí, sí. Cualquier persona que en ese vídeo no vea algo atroz, que le encoja el estómago y le haga entender que los derechos humanos hay que protegerlos, haya hecho lo que haya hecho la persona, eh, yo, para mí, es sospechosa. Porque ese, o sea, la idea de que, eso, que un gobierno haga eso y en lugar de ocultarlo haga vídeos y los publique como propaganda me parece terrible y que tenemos que tener el debate antipunitivista ya ojalá el de Angela Davis de abolir las cárceles pero esto nos va a llevar un tiempo yo creo todavía de pedagogía pero el de, el de entender que el punitivismo no, no soluciona nada es un, un parche y que desde luego desde el feminismo el feminismo y el punitivismo son incompatibles porque hay una cuestión de clase y porque ya lo decía Angela Davis los de, los, de, de la cárcel salen más violentos y más machistas y más pobres y más tocados también sí es verdad que no además que el, que el código penal o la política criminal de un país dice mucho de la de su sociedad y, y bueno habría que, que analizar qué nos está queriendo decir no todo todo este debate Vale, bueno, Irancho, pues nada, no te quiero robar más tiempo, no sé si para terminar quieres decir algo sobre lo que hemos estado hablando, teniendo en cuenta las, las elecciones y la importancia del feminismo en este momento. Bueno, yo creo que es muy, muy significativo que estemos aquí tú y yo hablando hoy de esto, candidata a la alcaldía de Bilbao, toma nada ya. <risas> Me parece que es la prueba de que la lucha que llevamos ya décadas bueno, siglos el movimiento feminista, pero algunas nosotras ya décadas, está, está cambiando las cosas de una manera que no tiene marcha atrás y el hecho de que un perfil como el tuyo sea firme, candidata a la alcaldía de Bilbao, a mí me parece una prueba de que estamos haciendo un poco de espacio, pero un mundo más vivible y donde todas las vidas sean dignas, así que, vamos, ánimo. Es que recasco, Irenchu. Bueno, pues espero que nos veamos pronto y si no me resuelvo el día para la inauguración Hombre, de la Sensorga. una tijera y una cinta eso, le ponemos. Eso sin falta. <risa> es que recasco.